Hola amigos de YouTube, aquí es amigo CJ Eaxi con un nuevo video En esta ocasión les enseñaré a cómo vender autos en GTA 3 Sin ningún mod, sin ningún truco Y sin ninguna de esas pendejadas que le pueden arruinar el juego Obviamente primero deben de... Bueno yo pausaré lo primero, lo primero que tienen que saber es la ubicación en el mapa Que es aquí y entonces ahí está donde vamos a vender los vehículos bueno en este garaje como pueden ver en este garaje aquí vamos a ver una lista nos van a pedir vehículos esta lista si la completamos obviamente de esta forma estaremos vendiendo los autos el primer auto me piden es este, yo lo voy a poner y vamos a ver. Como pueden ver ya hemos vendido el primer vehículo, aquí en la lista miren cómo se pone. Y de esta forma estaremos vendiendo autos en GTA 3 sin ningún mock, sin ningún truco, 100% legal. O sea, eh, bueno este fue el video, este pequeño video. Espero les haya gustado. Eh, les diré en la descripción en qué misión es que se desbloquea, porque no recuerdo. Si te gustó, suscríbete, dale like y comparte. Hasta un próximo video. Se despide su amigo CJAXI. Nos vemos en la próxima.